En La Otra Voz, Camino hacia la Paz Total. La Otra Voz, Periodismo Libre. Bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz, Periodismo Libre. En esta serie de charlas, diálogos y entrevistas, el día de hoy, en busca del de camino hacia la paz total, nos encontramos con la senadora Clara López, una mujer que ha sido luchadora por los derechos, por la vida y, como no decirlo así, si sí, ella también hace parte de este cambio, de lo que llamamos el cambio de gobierno, que con su discurso, el camino hacia la paz total, eh, convertir a Colombia una potencia mundial de la vida. El día de hoy la senadora, que también es economista de profesión, ex ministra, ex alcaldesa de Bogotá, nos hablará mano a mano acerca de la paz de todo esto que ha sido un lastre para los colombianos a lo largo de la historia y cómo no conocer cuál ha sido su aporte y cuáles son sus retos para más adelante. Senadora, mucho gusto tenerla aquí. Bienvenida. Bueno, Cristian, muchas gracias por la invitación de la Otra Voz. Eh, de verdad, muy importante que podamos dialogar libremente sobre todos estos temas que están empezando a causar mucha polémica. Claramente, senadora. Bueno... El día de hoy, como les digo, le haremos unas preguntas a la senadora y quisiera empezar entendiendo que ya cumplimos un periodo de, de, de gobierno del, del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted, cómo va esa construcción hacia la paz total, senadora? Bueno, lo, lo primero que uno tiene que decir es que se está poniendo en marcha una nueva metodología, un nuevo método de construcción de paz en el país. A diferencia del modelo que practicó el presidente Juan Manuel Santos, con grandes comisiones negociadoras, con líneas rojas, con una cantidad de formalidades y con el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, el presidente Petro, a través de su comisionado de paz, el doctor Danilo Rueda, viene haciendo algo con menos formalidad. Desde luego, enmarcado en la Constitución y la ley, pero no señalando parámetros y líneas rojas de toda índole y lo que es más importante, generando la posibilidad real de que lo que se vaya acordando en los territorios se vaya aplicando. ¿Eso qué quiere decir? Pues ya vimos un ejemplo en Buenaventura. El obispo de Buenaventura logró un acuerdo entre las bandas enfrentadas en ese puerto y ya llevamos más de 60 días en que hay una paz relativa. Ya no hay los muertos de uno y otro bando todos los días. Y eso es lo que queremos ver en los territorios, un proceso de pacificación y de reducción de los niveles de violencia. El inicio con el ELN es un gran reto, pero uno ya lo vio en las tomas de televisión de Caracas. Hay un ambiente nuevo, un ambiente de confianza, un ambiente que le da a uno esperanzas de que rápidamente puedan abordar los temas eh, más sesudos, más complejos, para avanzar rápidamente hacia esa paz que todos anhelamos. Bueno, senadora, muchísimas gracias, pero tengo entendido también que para que esa paz total, que es lo que queremos todos los colombianos, se lleve a cabo, tenemos el ejemplo claro de la guerrilla de las FARC. ¿no? Eh, ya cumplimos hace poco seis años desde la firma de los acuerdos de paz con esta guerrilla. ¿Qué piensa usted que dejó el gobierno Santos de cambio a, y de cara al gobierno Duque? ¿Qué se debe corregir y qué se debe analizar para que tengamos finalmente esta paz total que todos anhelamos? Bueno, el, el, el acuerdo de paz con, con las FARC es un hito, además un ejemplo internacional. Eh, es un eh, proceso de paz que tristemente por el plebiscito y posteriormente por haber ganado las elecciones, precisamente el sector político que se opuso a los acuerdos de paz durante su negociación y en el plebiscito, ...pues no los aplicó... ...entonces nos encontramos con una paradoja... ...un extraordinario acuerdo de paz... ...pero que no resistió un gobierno adverso... ...por eso hay que retomar esa experiencia... ...y enmarcarla dentro de lo que ha planteado el presidente Petro... ...la política de paz no como una política de gobierno... ...sino como una política de Estado... ...que no importe quién llegue a la jefatura del Estado... ...debe tener continuidad como lo han tenido otras políticas de Estado en nuestro país hasta nuestros días. Eh, yo quiero pensar, por ejemplo, en la política de salud, que nosotros criticamos fuertemente, pero es una política que se ha podido eh, eh, desarrollar ya durante casi tres décadas, y así sucesivamente con algunas otras políticas. La paz tiene que ser de esa índole, de esa naturaleza. No importa que llegue un gobierno adverso, la paz tiene que seguir. Muy bien, señor senadora, sí, yo opino lo mismo y, y considero que eh, La Paz es un espacio de participación finalmente, ¿no? Y esto es lo que este gobierno quiere dar de cara a estos próximos cuatro años. Por eso, conociendo esta dinámica que está manejando el gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo ve usted estos diálogos vinculantes? ¿Cómo, eh, ¿Cuál ha sido su experiencia? Nos enteramos que hace poco estuvo en Casanare haciendo partícipe de, de estas experiencias. Pues mire, eh, estos diálogos regionales... Y tienen una gran bondad, nosotros hemos eh, hecho muchas de esas experiencias antes en la ciudad de Bogotá pero nunca en las dimensiones de lo que se ha hecho ahora con el gobierno de Gustavo Petro en que se ha logrado la participación de miles de miles y de gente de casi 800 municipios del país entonces lo que tenemos hoy con los diálogos vinculantes es una gran participación activa con la diferencia fundamental de que hay una participación incidente. Esas priorizaciones mayoritarias de los territorios van a aterrizar con presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso es muy importante, porque si nos ponemos en, en el contexto de la paz total, la paz total no es solamente el silencio de los fusiles en los territorios, es la eliminación de todas las formas de violencia. Y la principal forma de violencia, que es la causa eh, real de todas las demás, es esa violencia estructural de la exclusión, de la pobreza, de la falta de presencia de presupuesto y Estado en las zonas rurales de nuestro país, donde la gente está eh, a la buena de Dios. Entonces la paz total es llevar el Estado a esos territorios con los servicios públicos, con la cobertura social, y con la cobertura económica, porque allá tiene que llegar la reforma agraria con, empresario, con empresa, con asociatividad, pero también con salud y educación. Yo creo que van de la mano. De un lado, en un carril, avanzan los diálogos regionales y por otro carril están los PMUs locales en las zonas de conflicto. Y paralelo a esos dos eh, espacios avanza la paz total con los negociadores eh, señalados y nombrados por el gobierno. Se van a encontrar en algún momento. En esta primera etapa, obviamente, actores armados y actores desarmados no se van a sentar en la misma mesa. Pero una vez se avancen los acuerdos, yo creo que van a empatar esas distintas líneas de trabajo para esa paz total de que habla el presidente Petro. Muy bien, senadora. Entiendo yo que esta paz total se construye pues a partir eh, de hechos históricos. ¿no? La guerra igual también se desarrolló a partir de hechos históricos y la paz debe seguir esta misma línea, lo que le decía de la guerrilla de las PAC. Debemos tomar ese ejemplo y tomar las cosas buenas, pienso yo, para que llevemos a cabo este tipo de paz. Eh, hace poco, en esta semana, en estos días, eh, surgió la noticia de que el gobierno se va a sentar con la guerrilla del ELN a hacer un diálogo de paz. En este diálogo de paz eh, se entendió que va a estar también esta persona, José Félix Laforí, el eh, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Cuéntenos, senadora, a partir de su experiencia, usted que fue, eh, finalmente también con su espíritu conciliador, eh, eh, facilitadora de diálogos de paz en el pasado, ¿qué piensa usted acerca de que esta persona esté en estos diálogos de paz? A mí me parece una excelente noticia. Yo fui integrante de la Comisión de Negociación con el ELN del Gobierno Santos y la realidad es que una persona como José Félix Laforit, que representa la otra orilla, por decirlo de alguna manera, es eh, no solamente necesaria, sino fundamental. Decía León Valencia, eh, yo digo que con algo de crítica, pero con mucho realismo, que eh, la presencia de José Félix Laforie en la comisión de negociación con el ELN le implicaba al gobierno negociar, por un lado, eh, con lo que representa el doctor laforí que es eh, desde luego a los ganaderos del país, pero también eh, cuenta con la bendición del de expresidente Álvaro Uribe, o sea, del Centro Democrático, y también eh, tendría que negociar con el ELN. Fíjense, en lo que parece una crítica, me parece a mí un acierto. ¿Cómo no va a ser un acierto que busquemos que todos confluyamos en un proceso de negociación, que fue lo que acabó con el proceso de las FARC? El proceso de las FARC se dañó porque solamente la mitad estuvo de acuerdo. Y uno no puede con solo la mitad. Puede aprobar en el Congreso las normas con la mitad más uno, pero no puede ejecutarlas como se demostró con la... Eh, actitud del gobierno Duque muy reacia a poner en práctica los acuerdos de La Habana que el gobierno Petro ya empezó a aplicar otro de los acuerdos con el doctor laforí que es la compra de 3 millones de hectáreas de los ganaderos para hacer en ella reforma agraria es una demostración de ello son los 3 millones de hectáreas que están pactados en el punto 1 para repartirse entre campesinos con poca o con ninguna tierra y fíjese ya con la presencia de los ganaderos, se allana el camino y se acaba el fantasma de la expropiación y el fantasma de una reforma agraria en contra eh, de sectores económicos del país, sino en favor de la construcción de una paz y de una economía campesina que tanta falta le está haciendo al país. Entonces yo creo que eh, bienvenida esa presencia y además le diría desde aquí al el presidente Petro y al doctor Lafori, felicitaciones al primero por proponerlo y al segundo por aceptarlo. Bueno, senadora, eh, vamos a hacer una pausa de unos breves minutos eh, aquí en La Otra Voz, Periodismo Libre, y continuaremos con este diálogo. Muchas gracias. Bienvenido al portal Otra Voz. ¿Cómo está esta iniciativa de La Otra Voz? Me parece muy interesante como medio alternativo en Colombia. La otra Voz, Periodismo Libre. Bueno, retomamos aquí en La Otra Voz, Periodismo Libre. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, La Otra Voz y nuestra página web www.portallaotravoz.co Bueno, senadora, seguimos aquí con la senadora Clara López eh, haciendo hincapié de los temas varios que, que nos aquejan a los colombianos, de los temas varios que se están tratando en el país. Entonces, en este caso, te quisiera preguntar, quisiéramos eh, conocer los colombianos, cuál es tu punto de vista acerca de la reforma tributaria que está llevando a cabo el gobierno nacional del, Gustavo Petro, del, del presidente Gustavo Petro, eh, cómo esto finalmente va a ayudar a que la paz total sea una realidad y por qué dicen que esta reforma tributaria progresista a, eh, es en el papel, va a contribuir a la inversión social. Bueno, sin lugar a dudas, un respaldo absoluto y total. Yo participé como coordinadora ponente en todo el proceso de discusión y aprobación en el Senado de la República de esta norma crucial eh, para el plan de desarrollo y para el desarrollo del gobierno y del programa de gobierno eh, del presidente Gustavo Petro. Con esta reforma se busca recaudar 20 billones de pesos en una etapa eh, de mucha precariedad fiscal del país porque eh, heredamos del gobierno anterior el déficit más alto de la historia de carácter fiscal y también en la cuenta de cambios. Entonces, cuando se habla tanto de la devaluación y dicen, pero es que es peor que la de otros países de América Latina, es porque nuestros indicadores son peores. Tenemos mayor déficit, mayor endeudamiento y mayor déficit en la cuenta corriente que cualquier otro de los países con los que nos están comparando. Entonces, debería, debíamos hacer una medida de ajuste fiscal que esta reforma tributaria contribuye a aligerar. Es una, eh, un mensaje a los mercados internacionales de que Colombia va a honrar eh, todas sus obligaciones en materia de deuda externa, pero sin afectar el punto focal del gobierno de Gustavo Petro, que es el pago de la deuda social acumulada en nuestro país. Y esa deuda social, que es la falta de tierra, de servicios, la falta de atención del Estado a los territorios del país, se va a saldar con los recursos de esta reforma tributaria que van a ayudar a financiar, entre otras cosas, todos esos compromisos adquiridos en los diálogos regionales vinculantes. Porque vinculante quiere decir eso. Que no solamente se habla, se propone y espera a ver si algún día se va a cumplir lo que se ha acordado en el territorio, sino que ya están los recursos para su incorporación en los presupuestos correspondientes para garantizar su ejecución. Entonces, claro que la reforma tributaria es esencial y por primera vez en la historia. Esta reforma tributaria no afecta a las personas menos aventajadas de la sociedad, no toca el bolsillo de las personas que devengan menos de 10 millones de pesos mensuales. Y dos de cada tres pesos provienen de personas que ganan más de 20 millones de pesos mensuales y de las grandes empresas que hoy están en bonanza, como son las petroleras y las que venden carbón en el mercado internacional, que hoy está llegando a precios estratosféricos. Entonces es una reforma necesaria, es una reforma eh, progresista, progresiva, y es una reforma que da garantías tanto a los inversionistas internacionales como al pueblo colombiano de que hay los recursos necesarios para cumplir con el pago de las deudas, la internacional en materia de dólares y la nacional en materia de gasto público social. Senadora, ¿y, y continuando con este tema de la reforma tributaria, eh, fue un escándalo en los medios tradicionales entendiendo que esta reforma iba a afectar eh, los bolsillos de los menos favorecidos y por tal razón eh, esto llevó a cabo como una ola de fake news, ¿no? eh, liderada por el senador eh, Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo considera usted que estos medios tradicionales están tratando de... Eh, no sé, de pronto, obstaculizar la imagen, obstaculizar el trabajo del gobierno nacional, del gobierno del cambio. ¿Y cuál es la importancia de tener medios de comunicación alternativos para que la gente conozca de primera mano y realmente lo que está ocurriendo en el país? Sí, eso se refiere a los impuestos saludables. Mire, eh, el senador Miguel Uribe pues está en su función de hacer oposición pero no está cumpliendo las directrices del expresidente Álvaro Uribe que dijo que iban a ser una oposición responsable. De responsable no tiene nada andar diciéndole mentiras a la gente. Mire, los impuestos saludables no son a las personas, son a los productores, a los fabricantes de esos productos muy procesados que vienen en talegos de las bebidas azucaradas en función de cuánto tienen añadido de azúcar, de grasa saturada y de sal que son los tres elementos que contribuyen a la obesidad, a la mala salud del pueblo colombiano, por eso es que la gente hoy se está muriendo de infartos, de derrames, tienen diabetes melitis, que están generando unas enfermedades dramáticas ustedes han oído que hasta le tienen que amputar las piernas a la gente porque la diabetes envenena por dentro a la persona, todo eso es producto de comer mal de comer mucha azúcar, de comer mucha grasa, especialmente el azúcar y de comer mucha sal. Entonces, nosotros estamos estimulando a esos productores que bajen el nivel de azúcar, de grasa y de sal de sus productos, los que consume el pueblo colombiano. Es un impuesto a la mala salud que le están infringiendo a los colombianos, es un impuesto necesario y desde luego no va a afectar los bolsillos de la gente. Porque donde suban los precios para recuperar el impuesto, en vez de reformular sus productos para que sean menos, eh, o para que sean más saludables, entonces lo que sucede es que la gente no les va a comprar, porque a mí si me suben la gaseosa, pues yo no voy a seguir tomando gaseosa, mucho mejor tomarme un buen vaso de agua con un jugo de limón exprimido. Así es que eso, lo que es, es eh, aprovecharse eh, de una no. condición. Y recuerden que quienes más sufren de estas enfermedades son precisamente las personas de más bajos ingresos. Entonces yo sí eh, no puedo estar de acuerdo con ese tipo de oposición irresponsable que sí busca estigmatizar al gobierno, pero este gobierno ha mostrado que está dispuesto a sacrificar imagen con tal de cumplir con sus principios humanitarios. Y eso que es el amor a la gente. Ese amor a la gente es el que se necesita hoy en Colombia y en el mundo entero para enfrentar lo que se nos viene en materia de cambio climático, en materia de pandemias. Si usted no quiere al prójimo, pues está en esas actitudes de que no importa que sigan comiendo eh, comidas que les hacen daño, que sigan comiendo y no sepan que por enriquecerse unos les están dañando la salud. Así es que eh, ese es de, tal vez uno de los capítulos más eh, significativos de esta reforma tributaria que además no busca recaudar plata, busca mejorar los alimentos que come el pueblo colombiano para mejorar su salud. Senadora, y veníamos charlando ahorita sobre el cobro de la plusvalía en los municipios. Eh, usted me dice que es el tema que está tratando actualmente, en qué consiste y, y finalmente a quiénes beneficiaría de este cobro. Mire, es que eh, la plusvalía... Es ese mayor valor que adquieren los terrenos cuando los consejos municipales adoptan medidas de carácter administrativo para mejorar el rendimiento económico de un predio. O sea, lo incorporan, era rural, se vuelve urbano, o siendo urbano, que podía construir uno o dos pisos, le permiten más altura, entonces se valoriza el terreno. ¿Quién valorizó el terreno? No fue el sudor de la frente de, del propietario, fue la comunidad a través del ejercicio de facultades administrativas. Entonces, en, en la ley colombiana, a partir de los años, ese día, 1996, en la ley 388, se estipuló que parte de ese mayor valor, que no es producto de la inversión del dueño, sino de toda la comunidad, se revierta con el pago de una plusvalía a esa comunidad a través de el presupuesto municipal para hacer obras públicas de servicios públicos de mejoramiento de la calidad de vida de los municipios pero qué ha pasado que los tierreros andan metiendo todas las tierras a los perímetros urbanos están construyendo por doquier edificios y conjuntos residenciales y no están pagando la plusvalía en otras palabras por no tomar las medidas administrativas, los consejos y los alcaldes están dejando de percibir un recurso fundamental para el desarrollo municipal y se lo están embolsillando los grandes constructores. Entonces, el debate que vamos a hacer la semana entrante se trata de eso, de visibilizar este gran problema y de establecer una serie de normas en el Plan Nacional de Desarrollo para que los municipios cobren lo que es de la gente para mejorarle la calidad de vida de la gente con la plusvalía, pudiéramos estar recaudando lo que hoy recauda eh, no todo el predial, pero sí una tercera parte de lo que recauda el predial que se está eh, hoy en todos los municipios recaudando. Pero con la plusvalía es miserable, es poquitico eh, eh, lo que se está recaudando y esa es una gran fuente de ingresos que mejoraría muchísimo eh, los presupuestos y la capacidad de gasto en los municipios. Bueno, senadora, y finalmente, eh, ¿cuál considera usted que es, eh, digamos, el aporte que La Otra Voz le puede hacer a la sociedad? ¿Cuál es finalmente y qué llamado hace usted a quienes nos siguen en La Otra Voz? No, pues un, yo soy seguidora de La Otra Voz, Esa, ese periodismo independiente es fundamental para la democracia, es esencial para estar bien informado. Nosotros no podemos seguir solo informándonos por los medios que son propiedad de los grandes capitales de este país, porque ellos informan es lo que les interesa a ellos, no lo que le interesa a la persona de a pie, no lo que le interesa al ciudadano, no lo que fortalece la capacidad de participación democrática de la gente. Entonces yo sí soy partidaria de la otra voz y de todos los medios alternativos. Ojalá. Eh, puedan recibir financiación directa de parte del Estado, porque ese es uno de los grandes problemas. Todo el presupuesto de publicidad se va en los grandes medios y aquí yo no he visto en la otra voz que ninguna entidad pública esté eh, eh, patrocinando como patrocinan los noticieros que reparten yele en contra de eh, todo lo que se propone desde los gobiernos tanto distritales, municipales como nacionales para el bienestar colectivo Bueno, finalmente eh, me quiero despedir, nos queremos despedir Senadora, muchísimas gracias por esta entrevista, eh, eh, la idea es que nos sigan en www.laotravos.co puedan eh, apreciar estas entrevistas en el medio y que también eh, finalmente nosotros junto a usted que nos regaló este espacio, podamos ser partícipes y podamos ser constructores de este camino hacia la paz total. Entonces, muchísimas gracias, eh, senadora, y pues le doy las gracias en nombre de La Otra Voz, Periodismo Libre. Bueno, yo quiero agradecerle a La Otra Voz, a Cristian, a todos los que han hecho posible este programa, e invitarlos a que lo podamos compartir para que La Otra Voz adquiera todos los días más escuchas, más personas que lo vean, y de esa manera podamos fortalecer el periodismo libre en nuestro país. La Otra Voz, periodismo libre. Sigue www.laotravoz.com